en una ciudad que se llama Soyapán, en El Salvador y 25 años de servicio gracias al Eterno que nos ha bendecido con este ministerio nosotros somos hermanos de papá y mamá con él hermanos de sangre y venimos de nuestra iglesia, el tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel, en El Salvador y bueno pues, queremos compartir la música queremos compartir con ustedes nuestro cariño, nuestro amor y él es Juan yo soy Caleb él es el mayor el mayor problema que tenemos del dúo, el mayor. Y este, mi suegra está en Los Ángeles. Dice que las suegras son como las estrellas, entre más lejos más bellas, sí. está bueno. Sí. Entre más lejos más bellas, más lindas. Bueno. ¡Aleluya! Aquí eh, en este, este lugar quiero agradecer a nuestro hermano Vélez. Yo me esta semana. Eh. Él no se acuerda de nosotros, quizás ya, porque yo tenía un gran pelo. Ahora pues ando más fresco que usted. <risa> <risa> Aleluya. Somos hermanos de papá y mamá con él, hermanos en sangre y hermanos en, en Yeshua. El Señor a él le puso pelo y a mí me puso sabiduría. Así es que. <risa> Señores, bueno, <risa> vamos a cantar tres cantos. Eh, me han pedido un canto mesiánico aquí, los hermanos. Ya, está bien. Vamos a cantar primero. Eh, eh, empezamos con música judía música español. ¿Qué quieren oír? Judía. Vamos a cantar el segundo hino de Israel. Antes yo cantaba ebrio, pero ahora en hebreo. Aleluya <Susurra> Por lo que para alegrarnos luego cantar celebrar la fiesta del Señor debo, despertad, despertad hermanos míos que la fiesta comenta despertad hermanos que míos que el sol alumbra ya despertad, despertad despertad Sigue sí, estando. A su nombre Bien, vamos a cantar un canto más Pero este canto es bien solemne No lleva aplausos Sí, él es el carpintero Es un canto Aparte, precioso Aplauden bien estos hipotes, ¿verdad? Estaban aplaudiendo en re. Enredados. No, no, no. Está bien. No, está bien. A su nombre, Gloria. Este canto lo escribimos hace veinte y tantos años. El ¿Sí? carpintero. Es un canto precioso. Lo han grabado muchos cantantes, pero... Uno lo han grabado y otro lo han pirateado ¿verdad? Es nuestro, Sí. La música es del Señor Vamos a cantar el carpintero Vamos a cantarle el judío más lindo El judío bello Yeshua Esa es nuestra, nuestra canción Esa es nuestra ilusión Nuestra esperanza Jesús Verdad y lo lindo es que nosotros como Natán estamos llevando este mensaje Y muchas veces estamos En convivio judíos Con gente judía y les, y les hablamos del amor de Yeshua A sus vidas y a través de estas guitarras, verdad, ellos saben que, que, que Yeshua existe y que Él partió a la historia. Muchos judíos están convirtiendo al Señor. Gracias a Dios por eso. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Vamos a ser prosperados y bendecidos, bendecidos oramos por este pueblo tan lindo. Vamos a cantarle a Yeshua este cántico pues, tan lindo, el Carpintero. Carpintero. <coughs> ¡Pero Baruja Chen, Baruja Tadonai, el no me deja jaolan. Bendito sea en el nombre del Señor. Hemos traído música para ustedes, para que ustedes pues, nos ayuden en el ministerio. ¿A cuánto les gustan los corridos? Es que ahí lo corrieron anoche. Así que <risa> se lo dejamos aquí. No son Ey, bromas. <risa> no tenemos música mesiánica, música en español, música flamenca, adoración música para niños, son seis CD Gracias, por 50 dólares.